que pueden ver los obeliscos. Esto era cerca del Parque Colón, Calle del Conde. Por eso, al ver estas imágenes de la Calle del Conde de otros paisajes, eh, se hace decir el dicho lo que una vez fue actualidad hoy a recordarles impactante recuerdo. Que usted está viendo Aquí vamos a ver a continuación el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en 1929. Hoy existe todavía un automóvil de eso, puede usted verificarlo en el Cuartel de los Bomberos, edificación que mostré aún existente. Aquí, esta narración fotográfica queda muy poco. Para lo que usted puede recordar, añorar, como esas vistas de la plazoleta de la Trinitaria, los autobuses de la ciudad antes. Hoy en día el edificio Copelo abandonado, sobre todo su segunda y tercer nivel. Señores, la mayoría de estas edificaciones aún existen. Esta vista del malet. Ciertamente, mira, esas edificaciones en su mayoría ya, ya, ya, ya aún existen, construcciones de ese tiempo, wow. pero que eran en concreto armado, que se construía, es decir, yo veía hoy un, un barder por el Facebook, cuando la lo hacían los obreros que no estudiaban, todavía están esas carreteras, cuando la construyó el ingeniero, llena de hoyos, llena ¿De hoyos, no duda, no duda, no duda, no, entonces no? tú dices, vamos de que vamos, ¿para adelante o, o eh, de reversa? Que no, que <ríe> Como dice Juan Liguera, ahí vamos a buscar el edificio vaquero. Mira, exactamente ese edificio. Tú sabes que ahí fue que se instaló el gobierno de Camaño, el gobierno de armas de Camaño. A esa fue su instalación, en ese edificio. Si Dios quiere abrir, vamos a hacer un TBT de esa guerra, si Dios así lo permite. Vamos a buscar todas esas fotos y todos esos videos para hacer un TBT en honor a Francisco Alberto Camaño de Ño. Eso quería señalar de ese edificio. Este, en los años 70 y algo al final, principio de los 80, hubo aquí una funcionaria que se hizo muy famosa en la República Dominicana. Muy famosa. Le sacaron inclusive hasta merengue. Porque ella fue designada por el presidente Antonio Guzmán Fernández como la encargada de directora de espectáculos públicos y radiofonía doña Zaida Lobatón y ella pues tenía una visión muy clara de, su, de sus funciones y las ejercía y esas letras pues tenían que ser pulcras sin doble sentido porque igual que ahora que ahora no tienen doble sentido ahora tienen uno solo <risa> uno solo el de la vulgaridad pero antes existía lo que era el doble, el doble sentido por ejemplo el tema de Fernandito fue uno de los temas que ella prohibió el que decía ¿Quién quiere tener la dicha que tiene el gallo? El gallo, raga para un Gijin, el editor sube, que yo qué, echa su... Ese lo sacó ella de las emisoras. Se ganó la mala voluntad de muchos artistas y de muchos dueños de medios, de, de dueños de emisora. Por eso el que osaba de escribir un tema alusivo a Doña Zaida, pues... Tenía por seguro que iba a sonar en todas las emisoras del país porque lo estaban esperando. Vamos a recordar a la doña Zayda Lobatón y ojalá Dios quiera que exista un día alguien ahí que llegue a esa posición con una visión de responsabilidad social y ejerza el poder y adecente los medios de comunicación, Pésele a quien le pese y pique a quien le pique. Porque no soy amante de las vulgaridades, ni de las trivialidades ni de los disparates que se hacen en los medios de comunicación. Entendemos que el entretenimiento es básico, pero la construcción social es responsabilidad de todos, sobre todo de nosotros, los que tenemos medios de comunicación en nuestras manos. ¿Qué es lo que estamos sembrando en la sociedad? ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos aportando? Hasta eso debe ser visto por los patrocinadores. Usted no puede estar ligando su marca, al chisme, a la diatriba, al, a la vulgaridad. Usted no puede un, una empresa que usted construya o un producto que usted desarrolle ligarlo a factores negativos de la sociedad que al fin y al cabo lo único que hacen es perjudicar su marca.